Hola, eh, un saludo grande a toda la familia Míncala. Eh, yo soy Paola Minivil, eh, mujer árbol artísticamente. Eh, mi experiencia en Míncala ha sido hermosa. Yo soy bailarina, artista plástica. Y pues he venido a compartir un poco de, lo, de mi arte acá. Y ha sido un encuentro donde encuentras cosas bellas. Ha sido un intercambio hermoso, una alimentación, un aprendizaje aprendido muchísimas cosas que me han servido muchísimo para, para mi labor. Y um, pero bueno, lo que he venido a compartir ha sido pues mi danza, esta vez en Míncala este año. Eh, hace dos años compartí un poco eh, el arte de, de Mujer árbol que es un performance, y este año lo hice más con taller, quise como darlo más con taller y fue muy hermoso el taller con las mujeres, se llamaba Despertar de la Diosa. Eh, encontrar nuestra esencia femenina, que estamos en este despertar y despertarnos en las mujeres para que tengamos ese poder y empoderarnos un poco con toda esta energía femenina que está escondidita para que se despierte. Entonces eh, eso hicimos en el taller, fue pues basado en la danza oriental, donde todo fue eh, el vientre, las caderas, entonces fue muy lindo.